Señores, otro otro sonido más para mí que estos sonidos, porque claro, una, sí. una persona que esté tanto en el medio, imagínate. Mitch Marín es la, la, la venezolana. Mitch Marín. Mitch Marín. Uh -huh. Yo no sé el nombre, pero ella se ve bien. Uh -huh. Mitch Marín. Ella dice que le gustan los hombres desbaratados. Ah, no, pues ella quiere un desbaratado. <risa> Nada tiene que llamar. ¿no? Número uno. Número, presidente número de, la, one, de, la, de la Asociación chas. de Desbaratados neto. Ya blog. tú sabes. <risa> en un video que difundió a través de las redes sociales, de las redes sociales, la joven, hermosísima, ¿verdad? Tenía que buscar una foto parada, por favor, para, ¿Para, que, para que, que los televidentes eh, la vean, porque hay más gente. Horario familiar, Porque ¿Eh? que hay más personas. Tenía no, que poner una. No, horario familiar, Neto. Señores, ella tiene, ella tiene un lío. Mira, la Dios la bendiga tiene un lío con el hombre, con el maestro, Cristian Casablanca. ¿Eh? Un video difundido a través de las redes sociales, donde la modelo le dice que le compró un cepillo y una pasta dental. Pero, ¿Eh? ¿Tú estás oyendo eso? ¿Y por qué? Cristian Casablanca, donde negó que ella, él le dijo a ella, o, o había comentado, ¿sabes? casa blanca habla de más. Un saludo al maestro, <risa> maestro. El maestro, el maestro duro. De nosotros. Nos sigue el maestro. Óyeme. Y dijo como que ella estaba enamorada de él, que ella estaba molesta porque le habíamos mandado a quitar una foto que él tenía con una muchacha. ¿Qué pasa? Que la, la joven actriz se incomodó. ¿Y, ¿Y actriz? no sé actriz. No sé actriz porque ya salieron unos videos ahí que ya tú sabes. <risa> Actuando. Entonces, la joven le dijo en un live, porque tú sabes que él se atreve a todo, y hizo un live, uh -huh. como para hundirse más, que muchos no se lo decían, pero que ella sí se lo iba a decir. ¿Pero el, el qué? ¿Qué el, le iba a decir? Que tiene mal aliento el maestro. ¿El maestro? El maestro. Yo creo que hay un complot contra el maestro. Sí, yo creo que es para que él se muera. Eh, ella, ella es un complot eh, contra el maestro. La joven, Michi, dice que el maestro <risa> tiene un bigañuelo. <risa> El pobre maestro ahí El hombre. pobre maestro, que tiene un bigañuelito guardado por ahí abajo una muela y que no puede hablar con nadie. Son palabras... De la venezolana. De la venezolana. Mich, Michi Marín. Sí. Michi Marín. Yo creo que... Eh, ¿Se puede poner? ¿Ella le gusta? Eh, ¿Ella le gusta sí, el sonido? ella ¿sí? le gusta el sonido. Yo creo que hay una competencia entre ella, mami. Yo, Pero digamos, yo creo que un tanto cuarto que tiene el maestro y pegando esos números. Yo sé porque está atrás de esa muchacha. No, atrás no, que si tiene migañuelito que... <risa> Ellos no, tienen, no, ¿Puede ser mentira? porque tú sabes si Michi está diciendo la verdad o no? No, no, yo estoy diciendo por si acaso lo que ella está diciendo, ¿eh? porque eso a nivel nacional, okay. mundial que está eso. Dice no, que, ya se lo vio Santiago Matías. Dice que, que ya ahora cuando lo ven le sacan un mapa de dientes. <risa> Si sí, eso es Ya un, dije ¿eh? antes era protegiéndose de coronavirus. Ahora hay que proteger. Hay que una mascarilla <risa> con Cristo <Quinta> Casablanca. ¿eh? <risa> protegiéndose de maestro. Es una frescura. Oye, maestro. Maestro. No, no, el maestro, el maestro duro. Yo creo que. Yo creo ching... que no, que tiene tiene que retractarse ella así. En cuanto a un sonido o algo, porque eso como que se ve anti, como, no sé. ella Primero fue con Nipo. Ah, sí, eh, después. El sonido con Nipo. No, eh. no que también. Han inventado muchas cosas. Ella como que. En, Suena, tiene que sonar de otra forma. Ahora con el maestro. Oye, no. oye el flaco, sigue la flaca. Estaba loco el flaco que yeah. se, se dividieran. Eh, flaco. ¿eh? Soltera, soltera. Eh, eh. O sea, se dividiera loco. Que, Señores, eh, no, no, el maestro ya tiene que el maestro hay que dejarlo tranquilo. No, es una maestro, parte de de el maestro, el maestro. Tienen que estas mujeres quieren buscar un sonido. No, y lo peor es que el maestro tiene algo. Que el maestro viene. Y, y él lo hace un show no no no y no le para y no le para no, no le para el maestro el maestro es una cura yo creo que el maestro maestro usted puede hacer la mujer que usted quiera yo le doy un consejo suelte esa mujer en banda porque ella desacreditó a nipo sí yo creo que desacreditó es. a nipo ahora le desacreditó a nipo y ahora también va a desacreditar sí, al pobre maestro maestro a maestro esa mujer cual, en banda maestro cuarto maestro tiene cuarto, eso suyo, tiene, tiene, tiene lo suyo. ¿Tú no crees que el maestro tiene lo suyo? Sí, tiene cuarto. Tiene, tiene lo cuarto. suyo, el maestro. ¿eh? El tiene, maestro, maestro suéltele con... en banda, mujer. Usted, usted puede hacer más mujeres de ahí, usted lo sabe. Usted, ella está bonita y todo, pero sí, sí, me sí. gustan sí. los arrancados linda, como yo. Y to... pero... <ríe> <ríe> Esa es la canción que le va a dejar el sí, maestro ahora por ende. Es muy bonita. Y todo... <ríe> ¿Tú no le <hay> la canción? Es una que se ríe porque le escuchaba. Eh, es una frecura <ríe> que es aquí en este programa. Saludos a Pimentel, que está activo ahí. Le di un dato que me Pimentel muy importante, ¿sabes cómo te aprecio yo a ti? Que te tire ese dato. Claro, pero no saliste en el Caribe. Dile, estamos nacional hoy. Perdón. Y, y, y nos acompaña una que está nacional también. ¿Hay